Sí, Tengo un mar dentro mío que está calmo Pero no me cuesta nada agitarlo Ninguno sabe por lo que uno está pasando Tan bendito, nadie sabe lo que necesito Por eso dejo a todos en estos escritos Si quieren barras, se las deposito ya La dejé de intentar, gracias por eso Lo poco no me conforma, soy más que eso Apuesto todo para ganar mi fe en exceso entro de poco por Madrid tomando expresos, Miro para el frente, y para el costado, feliz por lo vivido y por lo llorado La realidad me hace saber dónde estoy parado y mi futuro me avisa lo que me tiene preparado no soy agrandado porque todo lo que tengo me lo he ganado la gente que nos suma la saco de mi lado igual se lo agradezco por lo enseñado tengo un mar dentro mío que está calmo pero no me cuesta nada agitarlo ninguno sabe por lo que uno está pasando pero con el tiempo aprende a manejarlo